Bueno, seguimos. Ahora este video es bien práctico. Es cómo crear una fotogalería para insertar en mi blog y que me construya un fotoreportaje en el modo slideshow. De ir pasando una foto al lado de la otra e ir contando la historia de esa manera. Tenemos que ir a flicker.com, Flickr, así como está acá. Flickr, ven, flickr.com y eh, es un sitio que sería como un YouTube de, de fotos. Podés subir, creo que hasta mil fotos. Antes eran 100, después era ilimitado, ahora hasta mil fotos, pero creo que es bastante, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es iniciarse, es primero crearse una cuenta. Si no tienen cuenta en Flickr, que está vinculado con Yahoo, pero ahora no sé quién lo compró finalmente, eh, tienen que crearse una cuenta, yo como ya tengo, voy a entrar. Así es, y vamos. Bueno, Damián Profeta Yahoo dijo esa cuenta. La contraseña ya está. Y vamos a ingresar. Bien. Nos lleva a una página de inicio donde está la gente arca y las fotos de, de la gente. Esta este, ¿no? ven acá, que es parecido al de YouTube, para subir. Vamos a subir fotos. Hace tanto que no uso este servicio que, vamos a ver. Bueno, elegir fotos y videos para cargar, pero en este caso ¿ves? me dice ya puedo cargar 596 fotos porque ya subí eh, casi 400 y me quedan esas para llegar a las 1000. hasta acá. Y vamos a buscar las fotos que, que seleccioné para hoy. Ahí, las fotos en cuarentena, mi cuarentena de fotos. A ver si me permite. Qué lentitud está acá esta computadora, vamos. Vamos, tú puedes. Ah, se me colgó. Bueno, tengamos fe, optimismo. Ahí está. Ya creo que voy a poder seleccionar. En cuanto me deje. que pues yo estoy haciendo esto, tratando de seleccionar de un álbum, de una carpeta que tengo en la computadora, una seguidilla de fotos que cuentan mi cuarentena. Que es un poco lo que ustedes van a van a hacer de, de ejercicio. Ahí. Bien. Vamos a ver si funciona. Bien. Ahí, ven, ya aparece. Me, está, me autorrota las fotos. Me las desordenó totalmente. Voy a ordenar por primero la más antigua. A ver. Sí, eh, creo. En realidad no. Por ejemplo, esta va para acá. Pero ven, la puedo, la puedo mover. Ahí está. Bueno, esta de hecho va acá. Y así uno puede ordenar el eje narrativo. Bueno, ahí y están las fotos. Entonces yo voy a mover esto. Cargar 14 fotos. Uno acá puede ir directamente a poner eh, el título de la foto y la descripción. Lo recomiendo mucho porque es cómo van a contar la historia. Entonces, el último café al que fui antes de la cuarentena. Eh, Julie. Bar Julie y apóstrofe. Tiene Julie. No sé si es Almagro Caballito, pero creo que es caballito. Eh parecía que se venía el desabastecimiento con góndolas al principio, muy al principio de la cuarentena, góndolas vacíos, de hecho esto es antes de la cuarentena obligatoria, yo la cuarentena la empecé, la empecé con el anuncio de pandemia, el viernes 13 de, de diciembre, el primer día que no salí de casa fue el 14, de diciembre dije, de marzo, muy antes, no, marzo. Bien, eh, foto de góndolas en Coto. Bien, vamos para acá. Acá. Eh, descansando y tomando mate entre clase online y clase online. Una suerte tener... Balcón grande, aunque el departamento es muy chiquito. Eh, susto, ambulancia y guardia. Tuve un pico de estrés que al principio parecía algo más grave. Por ustedes, por las clases online. Bien, no, la culpa es de las instituciones, no de ustedes. Acá, de clase online con IGE, una postal de situación de les mapadres docentes, cocinando en cuarentena, porque todos, todas, todos cocinamos. En este caso mis escones maravillosos encuentros familiares en Zoom o similar no me acuerdo que era eso pero que es Zoom la forma de ver a nuestros seres queridos salir con barbijo o tapaboca Al principio hubo que improvisar con los trapos que hubiera. Cafés cerrados. Una postal triste para quienes somos eh, habitués de los bares. cocinando en cuarentena. En esta ocasión hice una torta de dátiles y nueces. Es un postre de origen árabe. Visita inesperada. Una langosta o similar, porque no está bien claro que era, enorme, nos visitó por varios días. Cocinando en cuarentena, una torta fail, fail salió muy mal, incomible, a la basura. Claves 21 cumplió 7 años. Lo festejamos con videoconferencia. Con videochat. No era una conferencia. Y graduarse eh, a distancia, defensa de trabajos finales. Vía Zoom. Bien, y así conté la historia ¿no? y cargo las 14 fotos. Subir fotos. Subimos las fotos. Esperamos, hay que esperar. Ahí dice, espera un momento. Mientras tomo agua. Primicia en todos los videos. Este es el video 61 de mi cuarentena. Como hago en un video. Bien. Están todas subidas las fotos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, crear un álbum. recuérdenme a ver cómo se crea un álbum. Nuevo álbum. ¿Ven? Vamos a álbumes. Nuevo álbum. Nos muestra. El álbum nuevo es. Me voy a correr acá. Eh, le voy a poner foto mi cuarentena. Y acá una descripción. Fotos de mi aislamiento durante la pandemia del coronavirus. Y le pueden poner mayor descripción, ¿no? Pero... Lo que vamos a hacer es seleccionar fotos. Pinchan y con el control seleccionan más fotos. Voy a seleccionar todas las que son de esto. ¿Y qué tengo que hacer? Arrastrar. Seleccionar todo. Creo que las arrastro. Sí, hay que arrastrarlas. Ahí está, ¿ven? Me voy a bajar. Están las fotos. Y... El botón de crear álbum, ¿dónde está? ¿Ya está? Ah, guardar. Acá. Bueno, y ya tengo un nuevo álbum que es Fotoreportaje, Mi Cuarentena. Bien. Volvemos al inicio. Vamos a tu. Ole, que me parece la camarita. No me voy a correr. Ahí está. No dice tú. Ale. Y van a salir los álbumes que tenga creados. En este caso tengo varios, pero tengo este. Lo voy a clicar. Por su parte, mi cuarentena, foto de mi bla, bla, bla. ¿Y ven este, este, este botón flechita? Bueno, nos da la opción de insertar, compartir. Va a empezar en compartir, pero ustedes vayan a insertar. Y les va a dar el código de embebido. Y es como siempre, como videos de YouTube, como todo lo que se embebe. Si no se acuerdan, muy mal, pero vayan al video de embebido de la primera clase o la segunda, no me acuerdo. Y podemos elegir acá si va con encabezado, sin encabezado, pero no tiene. Y pie de página. Ah, no me lo está aceptando por, por la grabación. Pero le da para elegir. Pongan el pie de página porque es importante para la narración. Copian este código. Y lo llevan al blog donde quieren ubicarlo en su artículo, en su post, y van a HTML y pegan este código y les sale la galería que uno va cliqueando flechita tras flechita para adelante o para atrás para ir viendo las fotos con su epígrafe si le ponen la opción pie de página. Bien, no hay mucho más por este lado. Así se crean fotogalerías para embeber y convertir nuestros artículos en multimedia e interactivos, porque hay que cliquear en la flechita para ver más fotos. Esto sirve para generar engagement, es decir, involucramiento, tiempo de permanencia de la audiencia en nuestras notas, mucho más que el texto, créanme. Los fotoreportajes son una gran herramienta para, eh, para atraer al público a, a que mire fotos, a todos, todas, tres, nos encanta ver fotos y mucho más y nos cuentan una historia y una historia con la que nos podemos identificar, como por ejemplo es esta de la cuarentena. Te mando un saludo.